¡Hola Papus! ¿Cómo están todos? Soy el tío Hearthstone y yo soy cremaster y estamos muy emocionados porque el día de hoy se ha conseguido una entrevista exclusiva para la comunidad latina de un desarrollador de Hearthstone ya lo sabrán dentro de poco y pues yo me encargaré de hacer la entrevista y yo me voy a encargar de la traducción la entrevista será completamente en inglés porque el Team 5 nada más habla inglés Así que yo solamente seré una voz cuando inicie la entrevista y el tío Hearthstone hará todas las preguntas. ¡Qué emoción, tío Hearthstone! ¿Cómo lograste esta entrevista exclusiva? Bueno, la verdad, nos, eh, nos lo hicieron llegar justamente porque a raíz de que habíamos hecho el, el video de la BlizzCon del año pasado, nos dieron la oportunidad de hacer la entrevista hoy. Estamos muy contentos y además sepan que hemos hecho llegar sus preguntas al desarrollador para que las pueda contestar. Estamos muy contentos realmente y estamos tomando esta oportunidad, haciendo lo mejor que se puede hacer para representar a nuestra comunidad. Y en unos minutos ya estarán conociendo al developer y ya nos estaremos viendo ahí. ¿Por qué Blizzard siempre nos tiene que mantener en misterio? Todavía no sabemos el nombre del developer, pero espero que sea alguien importante. Siempre nos tienen así, pero ya estaremos en unos minutos con él y ya sabrán quién es. Así que papus, ya nos estamos viendo dos minutos, tres minutos y estamos ahí. ¡Hasta luego! I fix it for you. <laughs> Teamwork. It's okay. Like a floating head. My shirt <laughs> <laughs> I just I just zoomed a little bit <laughs> the camera and you look a uh, more beautiful now, man. <laughs> okay, okay. <I> it. <laughs> okay, man. Um uh, first off just uh, thank you very much for your time here. at uh, the staff around you that is setting up everything to make this Interview possible for Latin America, uh, Jason. Oh, thank you so much for having us. Oh no no, it's okay. Uh, yeah, well, I am from Peru. My name is uh, Jean Pierre. Uh, people know me here like uh, the Uncle Harston uh, for the, <laughs> the website uh, we have uh, for memes. We do memes for hearthstone in Latin America. Everything in Spanish. So we will translate this uh, interview in Spanish too. In Sp to Spanish. We will. Uh, I will. Uh, I will tell you the questions in English, and some questions are from uh, some of the people from our community that have a uh, curious about uh, the interview. I want to, uh, we uh, we are middlemen from this. And, um, we collect the questions, the best questions, and give it to you. Sounds good. Okay, so you will see in the overlay also there will be a reference of the questions I am doing you. So we could start if you are ready. Vamos Ok, vamos a hacerlo, man. Ok. Uh, so, el año de Mammoth. Eso es realmente excelente. So, entre nosotros, como Latinoamérica exclusive, ¿cuál es la date de uh, release? ¿Qué puedo decir del año del Mammoth? Lo que podemos seguir seguro es que va a iniciar con la primera expansión que se lanzará este año. No falta mucho. Se viene en el segundo cuarto del año. Así que, básicamente, no este mes ni el mes que sigue. Pero muy, muy pronto, después de eso, van a ver la primera expansión del 2017. Y eso iniciará el año del mamut. OK, OK, nice, thanks. Um, now the next question is... Uh, this is a question from matías a player from Chile. Then let's talk about the year of the Mammoth. Three expansions this year, but no adventures. ¿Es adventures a thing of the past, or are you just taking a break from year? Bueno, pues es una buena pregunta de Matías. Ahora solo estamos hablando de lo que ocurrirá en el 2017. Saben, definitivamente queremos aprender de lo que ocurre este año y después quizás hacer cambios cuando avancemos. Así que no podemos decirles algo certero que ocurrirá en el 2018 en adelante, pero por lo menos para este año sentimos que queremos tomar los mejores aspectos de las aventuras y los mejores aspectos de las expansiones y fusionarlos, así que no lo vería como si se las aventuras se fueran por completo necesariamente, porque todavía tendrán la habilidad de tener peleas contra jefes muy interesantes y en realidad podrán ver mucha más de la historia alrededor de lo que pasa en las expansiones y en nuestros lanzamientos de este año. Que en realidad es lo que hacía tan divertidas a las aventuras, y todavía recibirán eso. De hecho, vamos a hacer las misiones contra jefes, que solían ser cosas que tenías que comprar totalmente gratuitas. Entonces, lo que vemos es justo muchas cosas que han sido geniales de las aventuras, las verán en las expansiones. Y más aún, este contenido que solo se podía dar a algunos jugadores... Será disponible para todos. ¿Will the concept of earning cards by defeating cool different AI bosses be available in another way? Maybe not a full on adventure, but a tavern brawl that rewards a card, either a legendary or epic from the most recent expansions that you may or may not have, or an exclusive reward card like ETC. Elite, eh, Tower. No tenemos planes de hacer eso ahorita y la razón principal es porque una de las cosas que hemos visto es que a veces puede ser frustrante para algunos jugadores que solo no pueden vencer a alguno de los jefes o completar algún reto para obtener acceso a esa carta. Queremos que todos los que pueden obtener sus paquetes al ahorrar oro o elegir comprar paquetes en la tienda, que todos tengan la habilidad de tener acceso a todas las cartas que necesitan para ser competitivos. Ahora, eso no significa que no habrá recompensas. Hemos tenido muchas recompensas cosméticas en el pasado, como dorsos nuevos que solamente obtienes por vencer algún jefe difícil. También tenemos la habilidad de dar paquetes de cartas de la expansión por vencer los retos más difíciles disponibles. Así que verán muchas recompensas que creo que para los jugadores serán divertidas obtener, pero dar cartas específicas para algún mazo que quieras crear no es algo que querramos. The Hall of Fame. Great news that's a very important implementation because the classic set doesn't only give identity to the heroes and the game but also creates some archetypes and limits the use of future expansions the big question here is since you are giving file dust refunds without disenchanting the card but after that you can still disenchant to receive dust so you get a total of around 150 percent dust value Was there ever a point where you consider making Hall of Fame cards Soulbound? Sabes, nunca hubo un punto en el que lo consideráramos. Eso es porque queremos que las cartas del Salón de la Fama, que están se están mudando a Salvaje funcionen igual que cartas regulares. Queremos que Salvaje siga creciendo como un formato, así que muchos jugadores que querrán crear los mazos que quieran en Salvaje van a necesitar crear cartas salvajes o quizá necesiten desencantar algunas cartas salvajes para crear otros mazos salvajes. Así que ligar esas cartas al alma haría complicado eso e iría contra nuestro propósito de hacer salvaje un modo viable, muy divertido de jugar. About the new class hero skin Mediv Shadow is there also a new card back on this new hero skin? Like, for example, the hero Mediv has its own card back. Uh, no, no la habrá. Recientemente, cuando hemos hecho nuevos héroes, no hemos estado dando tantos dorsos. ¿Sabes? Sí dimos uno para Leadrin, me mencionaste otros héroes, Magne y Aliria también tuvieron. Pero yendo adelante, mientras hacemos más y más héroes, queremos encontrar nuevas maneras de lanzarlos, como lo hicimos con Tirande. Tenemos otras ideas para otros héroes que lanzaremos en un futuro. Así que por ahora estamos enfocados en los héroes por sí mismos y queremos enfocar los dorsos como recompensas a otras cosas que haremos al mismo tiempo. Así que no. Uh, Andre from Argentina asks. Will there be a way to play adventures that half left standard if you are a new player not necessarily get the cards but play against the bosses just for the carback or for fun? Pues recibimos esa pregunta mucho, y es una gran pregunta porque tenemos mucho gran contenido de juego, que jugadores nuevos no han tenido la oportunidad de ver, como Nax Ramas. o cuando rote estándar de este año también, Liga de Exploradores y otras cosas que también roten. Definitivamente queremos encontrar maneras que esas misiones sean disponibles para todos los jugadores. Tenemos algunas ideas de maneras que podemos hacer esto. No tenemos establecidas fechas exactas para comunicar sobre cuándo ocurrirá, pero sí es algo que se trabaja en el equipo. Y estamos de acuerdo con el deseo de que estas misiones estén disponibles para los jugadores que no han tenido oportunidad de verlas aún. Next question. Coremaster from Mexico asks, Last month, in a Q&A, there was, there was talk about future changes in arena, like limiting or incrementing the, upper, the upper appearance of certain powerful cards, or making it a standard, which i must say i am totally against that because playing around and with every card that has existed in part of what makes arena great but there are some problems which you obviously know curving out drafting that not playing around cards is better than actually playing around them it etc etc how's progress coming along with those possible changes you had in mind and ¿Hay un timetable para cuando podemos them a se implementen en el juego? Uh, anunciamos cambios en la arena hace varias semanas cuando cambiamos la disponibilidad de algunas de las cartas de las cartas menos usadas que veías en ese modo. Y el equipo ha estado trabajando en cambios adicionales que queremos hacerle a la arena. Creemos que es un modo muy importante en Hearthstone. Una de las cosas que queremos hacer, y entiendo tu punto porque quieren que se mantengan todas las cartas ahí, pero una de las cosas que queremos hacer con arena es asegurarnos que se mantenga fresca y dinámica y que cambie con el tiempo como podemos ver en modo construido también, entonces verán un par de cosas que pensamos cambiar cuando lancemos y no hablo en los próximos meses pero me refiero a las próximas semanas nos gustaría hacer esos cambios en arena, así que muy pronto, pero cuando salga solo mantengan en mente que uno de nuestros propósitos principales es asegurarnos que la arena se siente emocionante y diferente y dinámica y no solo veamos esos arquetipos de mazos preestablecidos que hemos notado están poblando la arena en los últimos meses. Ya saben, viendo las clases consistentes que dominan la arena, y queremos que varíen esas clases, porque creemos que eso hace que la arena sea divertida también. Um, Facu from Argentina asks The Hearthstone logo was changed recently, removing the hero of Oz Warcraft part. Now that, that is gone. Is there a future where you include cards, adventures or sets from another Blizzard game like StarCraft or Diablo? ¿O estás solo a Warcraft lore? Uh, Nuestro plan es mantenernos en el universo de Warcraft. Todavía hay muchas cosas donde podemos expandir y crear nuevos tipos de esbirros y nuevas mecánicas. Nuevos lugares que explorar. Hay mucho espacio para crear cosas nuevas. La verdadera razón que quitamos el héroes de Warcraft del logo es en realidad porque llegamos a un punto donde pensamos que Hearthstone podía pararse por sí mismo como su propio juego, con su propia identidad y su propia franquicia. Y francamente, en mucho de este espacio, donde tenemos el logo, es un espacio y un bienes raíces muy valioso que queremos usar con otras cosas que hacemos en el juego también. Un buen ejemplo son los Fireside Gatherings, que es un programa muy importante en el que estamos dedicando mucho tiempo y energía. Al remover Heroes of Warcraft, podemos decir Hearthstone Fireside Gatherings y combinar más fácil los logos y se escucha mejor. Así que esa fue la verdadera razón del cambio más que cualquier otra cosa. from España asks. ¿Is there a tournament mode in the works? If yes, how far along is it and do you have a plan of how to implement it into the game? If no, is there a game mode you are developing that caters to more experienced and advanced players, like a weekly or monthly he uh, heroic tavern brawl or something similar? Uh, hablando de la última parte primero de la gresca heroica, sentimos que eso fue un éxito éxito total cuando lo lanzamos el año pasado. A mucha gente le gustó jugarla. Era muy entretenida ver los streams en Twitch. Mucha gente disfrutaba ser espectador en la gresca heroica. Y se vienen más grescas heroicas. Y queremos hacerlas de diferentes maneras. Y esperemos que nos den retroalimentación de su parte y los jugadores de Latinoamérica nos digan qué les gusta de ellas y en qué podemos mejorarlas. Y ahora, yéndonos a la pregunta del modo torneo, ha sido un modo de juego que se ha pedido prácticamente desde que se lanzó el juego. Y es algo que en el equipo estamos de acuerdo que sería genial para el juego. Aún no tenemos un punto donde decimos que hay un diseño realizado o un aproximado de tiempo para cuando esté listo pero creemos que sería increíble hacerlo y hay gente en el equipo activamente trabajando en los diseños iniciales del modo y cómo se implementará. Tenemos más noticias de eso cuando lleguemos a un punto en donde ya tengamos una buena idea de cómo vamos a manifestarlo en el juego. Next question. Any plans to expand the in-game store? Like making some standard or wild decks recipes that a player could outright buy si quieren solo ese deck específico, o limited time bundles tiempo buy para comprar GVG o TGT packs, o cartas que nuevos jugadores podrían tomar la ventaja de, o solo cualquier adición a la game store. Si sí, estamos viendo maneras de hacer que la tienda tenga más cosas y haya más movimiento alrededor de ella, la idea de que las cosas de la tienda cambien habitualmente y sean dinámicas es algo que el equipo piensa que sería muy cool. No hay anuncios aún sobre los cambios que podemos esperar o cómo regresaría contenido antiguo a la tienda, pero sí es una área que creemos que podemos expandir mucho más, así que cuando haya información la compartiremos. Okay. Uh, is there a plans to include more achievements into the game that reward cards uh, like acquire every golden pirate, pirate to get the captain's parrot golden, or gold like uh, win a thousand games in any mode to get three uh, hundred of gold. No tenemos planes de hacer logros que otorguen cartas individuales, principalmente por la misma razón que ya les mencioné previamente. Que no queremos tener cartas que sean restringidas a vencer misiones difíciles o algo así. Porque cuando en realidad necesitas la carta para crear mazos y ser competitivo, pasar por esas trabas para obtener la carta puede ser muy duro y frustrante para muchos jugadores. Pero una de las cosas que queremos hacer es tener incentivos y recompensas para la colección de varios sets de cartas. Y así podemos... Y así podemos hacerlo, pero no queremos otorgar cartas. Mencionaste oro y hay otras cosas, así que estamos pensando en eso también. Christian Fallen from Perú asks: On the competitive environment, is there a plan on the future to, re to reduce the amount of RNG in game because it is affecting somehow into the competitive level? Pues el RNG es un tema amplio. No diría que hay planes para reducir o eliminar el RNG. Pero sí hemos aprendido mucho en los últimos años sobre qué tipos de RNG son buenos para Hearthstone. Ya sabes, ver mucho RNG en juego temprano y cosas así que pueden generar mucha ventaja y hace más complicado que los jugadores se recuperen, es algo de lo que nos hemos alejado. Pero sí creo que hay una necesidad para tener algo de aleatoriedad para que los juegos sean emocionantes. Creo que mucho de lo que hace a Hearthstone divertido y dinámico es ver esa aleatoriedad que ocurre en cada partida y la parte que demuestra gran destreza es cómo te adaptas a esa situación viendo tus cartas y las cartas que están en tu mazo y resolver ese acertijo. Así que no diría que nos estamos alejando de la aleatoriedad, pero sí queremos asegurarnos que la aleatoriedad no se ponga en el camino de que sea un juego basado en destreza y estrategia. Y poder obtener los beneficios del lo aleatorio, que es experimentar un juego diferente cada partida y ver mucha diversidad y, en la y cambiar la experiencia de juego. Pero estar seguro que los mejores jugadores sean los que ganen. ¿Es for the new players in the future to get what would be possible ways to obtain these Es algo de lo que hemos hablado en el equipo. No tenemos noticias aún de cómo lo haríamos exactamente. Sabemos que hay jugadores que se sienten frustrados de que no obtuvieron la oportunidad de obtener el dorso de agosto 2015. O cualquier dorso que salió antes de que iniciaran a jugar. Pero queremos que esos dorsos se mantengan valiosos y buenos para los jugadores que los obtuvieron por jugar cuando ocurrieron esos dorsos. Así que tenemos que encontrar un balance ahí. Hemos estado hablando de maneras de conservar el valor para la gente que sí los tiene, pero encontrar un camino para que otros jugadores puedan obtenerlos después. Pero nada seguro que pueda anunciar ahorita. Jason Chase, uh, what is your favorite card? Um, so I have a few different favorite cards. Probably one of my favorite recent memory uh is Elise Starseeker. I really like her just because I think what she does and sort of the types of things she can trigger with the golden monkey, it's just an amazing spectacle to watch uh -huh. in the game. Um, another one that I that I and this is kind of for weird reasons, but I love is Twisting Nether. Ah. Okay. And the reason for that is because when we were first working on Hearthstone at the very beginning, um you know we didn't really know what was possible with the cards from an effect standpoint from an engagement standpoint and one of our artists on the team um, figured out that you know we can kind of drop a card on the plane, and summons this huge vortex that sucks the whole all the minions out of the board into this other other dimension essentially and um, and just seeing that that was possible coming out of a card and seeing sort of the effect that could have really opened our eyes to what was possible in Hearthstone mm -hmm. and so from there we kind of figured out how to make more effects and bigger effects So that story and kind of going back into the history of Team Five is one of the reasons that that is also one of my favorite cards too. Would be nice to apply this uh, this twisting nether in real life, don't you think? Maybe we have a, a problems in life and bloop, release a <coughs> twisting nether and everything disappeared and we are still there. <laughs> you're just doing traffic in the street. Turn not twisting nether. Exactly. I will do the same, man. I will do the same. <laughs> <laughs> and what is your favorite class hero? Um uh probably the one that's at the top of my list is morgul uh just because i think he was one of the, my favorite sort of uh new heroes we designed specifically for hearthstone um i think he does some really fun interactions with some of the other uh, minions on the board and he just has a lot of cool personalities. so uh, i probably put him at the top of my list have you tried a uh, laddering hearthstone to to clean the rank have i done rank but yeah what, what was your ma uh, maximum rank you you have got <laughs> Um, so it varies. I mean, I've definitely, um, you know, recently I'm kind of not, not as high as I've been in the past, but I think back in the day, I was probably, you know, make it to like, you know, rank, I think, 10 is probably as far as I make it. I'm definitely not the best Hearthstone player on the team. We have a lot of designers who are kind of far, far better than I, um, as well as engineers and artists. But, um, uh, you know, overall, for for, uh, for me, that's kind of where I feel like I'm doing pretty good. Oh, nice. Um, well, Thank you very much for your time again, Jason Chase and your staff around that is helping helping out everything to do this uh, to make this possible. Um, this exclusive interview for Latin America means everything again, as I said, for our community. Uh, some last words you have for this community, for Latin America community, Jason. Um, so I'm probably gonna butcher this a little bit, but gracias a todo el que está jugando a Hearthstone, los otros que además se mucho en ustedes y si tienen otras cosas que necesiten okay. necesitan diga a nosotros en, uh, en Blizzard no más por favor llamen nosotros y pues veamos qué qué va a ser para uh, uh, hacer el juego más mejor Man, I start to think we could do the interview in Spanish too you have a good <laughs> skill speaking Spanish here so maybe no son poquito nomás. hopefully we can make this a habit man. My Mucho gusto. Okay, thank you very much again and thank you, everyone gracias gracias gracias bien papus estamos de regreso con, este, con la entrevista muy interesante que realizamos a Jason chase que por cierto habla muy bien español nos sorprendió a todos al final diciendo cosas en español y hasta le dije no Hubiese sido, pues, en todo caso, haber hecho la entrevista todo en español, porque tiene una gran habilidad para, para hablar justamente español. ¿Qué tal crema hacer ¿Cuál es tu opinión acerca de la entrevista? Pues, primero, qué bueno que no fue en español, porque yo hubiera sido inútil. <risa> y Jason Chase, director de producción, una persona prácticamente al nivel de Ben Broad. Es muy impresionante, dijo muchas cosas interesantes, como ya dijiste, sobre lo que nos espera en Hearthstone a futuro. Es... Impresionante, la primera entrevista exclusiva para Latinoamérica. De un, verdad. Todo un logro. Sí, muy contentos de haberlo hecho, muy honrados con, el, con la presencia de ellos también en, en, justamente en la entrevista. Y pues ya saben dónde encontrarnos a nosotros, en el caso del Tío Hearthstone, en Twitter como torneos Facebook, Hearthstone Memes, en Twitch, en Hearthstone TV, y dónde podemos encontrarte a Tigre Master. Yo, igual en todos lados, como Cremaster HS, en Twitter, en Facebook y en YouTube también, como Cremaster HS. Suscríbanse al canal. De nuevo, como ya dijo el tío Hearthstone, mil gracias al Team Five por concedernos esta entrevista. Es, sí, está muy bien, está todo muy bien y les agradecemos a ustedes y a todas las preguntas que han hecho, al apoyo que hemos recibido de la comunidad para poder hacer esta entrevista posible. El desarrollador se quedó impresionado con tantas preguntas muy buenas que se han hecho. Y ya nos estamos viendo en una siguiente oportunidad. Algunas últimas palabras que más hacer para la comunidad de Latinoamérica el día de hoy. Pues nada más que sigamos haciendo ruido. Cada vez Blizzard nos nota más como una incomunidad importante en Hearthstone y hay que demostrarlo. Exacto, y lo seguiremos demostrando y esperemos que nos sigan concediendo más oportunidades. Entonces, hasta pronto papus y ya nos estaremos viendo en una siguiente en una siguiente oportunidad. Hasta luego. Adiós.